Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de algo. Vamos a hablar en serio sobre el sistema de coger un pasaporte. Luego hablamos de todo en la segunda parte. <música> Tengo que decir que ya llevo siete años viviendo en España. Durante esos siete años he tenido muchas experiencias muy negativas sobre lo que se llaman los trámites aquí en España. Hacer un trámite, pedir mi tarjeta de identidad, eh, pedir eh, cosas del ayuntamiento, papeleo. Muy complicado aquí en España. Eh, es es es complicado y tarda su tiempo. Y te cuesta. Te cuesta dinero. Entonces, siempre he dicho, en Inglaterra no era así, ¿eh? Todo muy fácil. Y la verdad, en, de muchas maneras en Inglaterra, todo eso del papeleo y, y los impuestos, todo es más fácil. Cosa dada, ¿vale? Es verdad. Aparte de una cosa, me he dado cuenta de una falta en, en el sistema inglés, que es pedir un pasaporte en línea. Cuando tú vives en el extranjero, lo que tienes que hacer es pedir el pasaporte en línea. Vale. De hecho, todo el proceso es muy fácil. Que algo que no no tienen aquí en España es como un un sistema fácil se ve clic clic clic clic clic a ya yeah. hecho el problema ha sido en cuanto he tardado en sacar un pasaporte para mi hijo vale no ha sido mi pasaporte sino el pasaporte de mi hijo empezamos en febrero de este año, yo envié todo y ponía la foto tienes que sacar una foto en una, una de esas tiendas pero tienes que enviar un, una foto digital pero si tienes un buen móvil puedes sacar una foto también y yo como idiota como una persona muy ingenua yo saqué una foto con mi móvil, con mi hijo contra la pared, ¿vale? Puse la foto y la página dijo, todo parece estar bien con la foto. Entonces, envié todo el dinero también, que es, es bastante caro, bastante caro. Y también elegí la opción de, de tener todo entregado a través de, de, de DHL. Y luego me puse a esperar. Ponía en, en la página, hemos, eh, estamos teniendo problemas a la hora de, de entregar pasaportes. Así que podría tardar 10 semanas. Y yo, 10 uh, semanas, dos meses y medio para tener el, el pasaporte, pero no pasaba nada porque queríamos ir a Inglaterra durante el verano. Pasaron, yo qué sé, unas cuantas, muchas semanas y de repente recibí un email que ponía la foto no vale. Entonces tuvimos que enviar Ir a una tienda, a sacar una foto, foto buena porque había sombras en la foto. Y enviar enviárselo por online, ¿vale? Nada, no escuché nada, nada, nada, nada. Luego pasaron unas cuantas, muchas semanas y recibí un email diciendo La foto está bien, está bien, es buena pero falta un papel nadie me había hablado de, de un papel nadie nadie yo había enviado el pasaporte nada de, de un papel necesitamos el certificado de nacimiento de tu hijo tuve que enviárselo por correo otra vez y luego pasaron unas cuantas muchas semanas pasó el verano también Nada, nada, nada. Llamé un par de veces. Te cobran 33 peñiques el minuto. Escuchaba y no sé si habéis notado esto. Escuchaba y era una voz de, de un, una grabación. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hablando como mínimo tres minutos sobre información que no necesitaba. ¿Por qué? Porque por lo menos ya han cobrado un, una libra, ¿no? Luego, después de tres minutos hablando de tonterías, dijeron, no vamos a darte nada de información extra. Lo que ves en la página web es lo que sabemos. No sabemos nada. No vamos a buscar nada de información. No te podemos ayudar. Es mejor no llamar y dejar la línea abierta para la gente que sí tiene necesidad. Y pensé, después de tres minutos me dices eso, que no me vas a dar nada de información. Bueno, dos veces llamé con la esperanza a la segunda. Vez. Quería hablar con alguien, pero después de tres minutos perdí la, el, el, el, el, el, no sé la energía, las ganas de vivir, vamos a decir. Bueno, total que llegó un día un email que decía, pasaporte aprobado, yo, coño, qué bien, qué guay, qué bien, qué bien, y luego, pero puede tardar unas cuantas semanas en, en, en ser imprimido. Luego, unas cuantas semanas después, un email el pasaporte ha sido imprimido. Y yo, wey, pero, pueden tardar tres semanas, puede tardar tres semanas en llegar. Vale. Y yo, en la vida he visto un trámite tan, tan de mierda como este trámite. Y, y yo sé que ha habido problemas, ¿vale? Durante los últimos dos años, a lo mejor ya han mandado a toda la gente a casa, para casa, no tienen a nadie ahí pero vamos, no estamos hablando de, de, de comprar una lata de judías estamos hablando de pasaportes es una cosa tan importante y ya obviamente no hay control no hay control, alguno y por fin, por fin ha llegado, por fin, pero ha terminado el verano, ¿vale? Y vamos a ir a Inglaterra ahora en noviembre porque tenemos cursos y eso, pero muy mal, muy mal. Y si me estás viendo, estás viendo este vídeo y si trabajas para el, ese grupo que hace pasaportes, muy mal, muy mal. Hay que decir algo, no es normal tener que esperar siete meses o ocho meses para poder sacar un pasaporte. No es normal, es anormal. Bueno, ya me he desahogado, ahora me siento más zen y tenemos el pasaporte. Gracias a Dios.